Creo que estamos transmitiendo, no estoy completamente segura, pero de todos modos si estamos juntos, estamos juntos, me está diciendo que sí, que hay algunos, y a lo mejor simplemente empezamos respirando, y aclarando el por qué, el por qué llegamos aquí donde estamos, el por qué buscamos de Dharma una, una sabiduría y también el qué precisamente buscamos. Y aclaramos no solo las expectativas de lo que queremos recibir de, de por fuera sino también la aspiración que nosotros conllevamos a este encuentro. ¿Cuáles son las motivaciones que nos motivan a abrir el corazón, a crear un espacio en el día, en la semana. Y puede ser que empezamos respirando y reconociendo mm. increíble o maravilloso es que podemos respirar las condiciones incontables que se tenían que juntar para tener este aire oxígeno que es disponible en cada respiración, sin ningún esfuerzo nuestro, lo que necesitamos para vivir está aquí, disponible en cada momento. Sí, es algo Hemos estado hablando en estas últimas semanas un poquito de, de nuestra naturaleza básica, de la bondad básica. Y también hemos hablado un poquito de la interdependencia. Y hoy lo que estaba pensando era sobre la manera en que formamos nuestra identidad. Y últimamente en estos días un grupo de estudiantes está aquí eh, por tres semanas. Es un grupo de una universidad americana de California. Y están aquí, no son budistas, pero están aquí mm, para una un serie de encuentros eh, con su Santidad del Karmapa. Y es una oportunidad para ellos preguntar cosas que para los en los años de los estudios son tan importantes y tan Que, que, que preguntan con un, un sentido de lo, la, las posibilidades que tienen de crear algo con su vida. Y la, el tema de la sesión que tenían hoy era cómo manejar eh, su vida dentro de un entorno de tanta renta, de tantos... ¿Consumisión? Consum consumismo, tanto consumismo, una cultura, la cultura americana con tantas, tantos anuncios, tanto marketing, tanto, tantos métodos para hacer despertar um, no solo codicia sino la, la sensación que uno mismo necesita estas cosas para ser la persona que uno quiere ser. ¿No? Si tú tienes un auto medio, no sé cómo, esto ¿cómo dice algo no muy bueno de ti, o si tu ropa está de la moda del año pasado, entonces esto implica que tú no, ¿no? no sabes bien cómo ser personal, ¿no? todas las etiquetas que quieren poner. Y su santidad contestó como, con una presentación completamente para mí inesperada y empezó a hablar de, empezó por hablar de las posibilidades infinitas que están implicados, implicadas por eh, la vacuidad. ...y que lo que la vacuidad implica es que todo es posible. Porque no hay nada que in inherentemente tiene que ser como es. No tenemos una naturaleza fija o firme o decidida por nosotros. ¿Mm? Y quien somos es una construcción y una agregación de condiciones y un cúmulo de momentos decisivos. Y empezó a, a presentar las dos formas de, de yo. El yo, el sentido de yo o ego innato, que, eh, como que se exemplifica por lo que sentimos cuando estamos a... Uh, como, como llegando a un precipice, precipicio, precipicio, a un precipicio. Y vamos a caer. ¡Ah! Y ese siento, no, yo no quiero caer, yo no. ¿Mm? También la sensación de, de, de yo que puede surgir si nos acusan. Tú eres un ladrón, mentira, bla, bla, bla. No. Yo, no, no soy esto, este yo. Y este es un sentido de yo o ego completamente como intuitivo, más bien intuitivo que innato, intuitivo, que sentimos sin palabras y no está como impli implicado en, en, en palabras y conceptos, sino sí. yo, no lo sentimos. Pero hay otro, otro eh, yo, o otro sentido de ego, que es eh, lo que podemos traducir como fabricado, fabricado, construido, fabricado. ¿Y cómo se lo construye? Lo primero que se construye por eh, los nombres, ¿Mm? y cuando nacieron, no nacieron, ya con el nombre que tiene ¿no? Silvia ¿no? en el primer momento no eres inherentemente Silvia ¿no? pero ahora cuando te sientes en grupo de personas si alguien empieza a hablar de Silvia iner inmediatamente surge este que yo, que me hablan de mí ¿no? tú lo sientes como tú lo vives como tú pero es completamente y obviamente construido no este no la, la identificación con el no del nombre con, con, con tu sentido de tú con el yo es completamente construido es artificial y podemos en nuestra historia personal podemos hasta identificar el momento en que empezamos a tener, tener esta esta asociación entre nosotros y esta identidad bueno nosotros, no vamos a aportarnos, pero en nuestra historia personal había un momento, el primer momento en que empezaron a utilizar el nombre. ¿no? Y después, por la cultura, que somos ¿no? americanos, somos mexicanos, somos buricuá, somos ¿no? lo que somos. ¿no? Y es otro aspecto, que es fabricado. Es una elaboración. ¿Sí? También en la familia muchas veces hay etiquetas que, que tomamos como parte que somos. En, en, entre los niños muchas veces hay un niño que es más bravo, no más tiene más confianza. ¿Sí? Y aun si tú solo tenías... Si tú vienes de una familia con mucha confianza y tú tienes menos confianza que los otros, aun si tú tienes como relativamente más confianza que en, en tu cultura, tú vas a sentir que tú tienes menos confianza. ¿Sí? Es completamente fabricado esta identidad. Y relativa. ¿Sí? Y lo... Lo que nos sucede muchas veces es que hay emociones que surgen dentro de nosotros, que surgen las mismas emociones dentro de todos. Pero nosotros por estar enfocando en una emoción o notando algo en nosotros mismos, agarramos más con esto y nos identificamos. ¿No? Yo soy persona muy apegada. O yo soy persona muy celosa. Y nos identificamos con eso. También nos identificamos muchísimo con la carrera. Yo soy doctor. Yo soy licenciada. Yo soy abogada. Yo soy moja. ¿No? Y nosotros como aceptamos estas definiciones de quienes somos. Y lo, para nosotros lo crucial es de darnos cuenta que, que estas son, todo es opcional. Es construido en el desarrollo de la persona a quienes somos. Había un momento en que empezamos a aceptar esta etiqueta. ...o nos empezamos a identificar con, con, con un aspecto de la mezcla enorme de lo que somos. Y lo, lo el, el momento clave es de, de darnos cuenta que esto todo es una fabricación que nosotros estamos construyendo, reforzando, aceptando, retomando y fortalecido de momento en momento y nosotros para mantener nuestra identidad necesitamos hacer muchos esfuerzos la identidad no se sostiene en sí porque es completamente insustancial insus no, no tiene material está construido de cuentos y impulsos y conceptos y los cuentos son lo más fácil a cambiar nos podemos contar otros cuentos y los conceptos porque son meros conceptos también podemos con, con cambiar y la en, en, en reconocer o identificar eh, este, este proceso de estar construyendo nosotros mismos ¿no? con estas fabricación, fabricaciones de reconocer que somos nosotros quienes los estamos haciendo, es el momento de liberación, de una pequeña liberación, en que es obvio, tenemos la posibilidad de construir otra identidad, al ser otra persona, a, a, a actuar de otra manera, de identificarnos con otros potenciales que tenemos. Y nosotros, todas las personas que cambiaron de carrera ¿no? o, o, o quienes se divorciaron, y claro, nos, nosotros quienes nos hemos ordenado, es obvio que hay un momento en, en tu vida en que había un cambio radical en tu identidad, que te da la prueba al hecho que es algo completamente plástico. ¿no? Y al decidir que queremos tener una vida hermosa, una vida bondadosa, o al decidir que queremos tener una vida feliz, esto es el momento de preguntarnos, ¿qué identidad debo de estar creando y formando? ¿Qué tipo de persona debo de estar construyendo de mí mismo? para ser bondadosa, para ser una persona más espiritual, más amorosa, más generosa. Que lo, que esto es algo que tenemos la capacidad nosotros mismos, y al identificarnos con la carrera, a identificarnos con nuestra riqueza, ¿Sí? a identificarnos con nuestra reputación, ¿Sí? identificarnos con lo que los otros ven cuando nos miran. ¿Sí? Es, una, es una pura locura, porque nosotros decidimos quiénes queremos ser, y nadie más nos, nos puede decidir porque somos nosotros escogiendo de la, los, las posibilidades infinitas en cada momento, en qué dirección. Y al reconocer que lo que nos hace sufrir, Reconocer que lo que nos hace sentirnos tristes, frustrados, o aislados, perdidos, pequeños, es la falta de conexión con otros. Es la falta de vernos como parte de otros. ¿No? Y cuando nosotros pensamos en esta orientación básica que tenemos tantas veces, que el mundo nos dice quiénes somos. ¿No? El mundo nos dijo, tú eres Silvia, sí. ¿No? tú eres doctor ¿No? Tú eres tal y tal. Tú eres mexicano. Tú eres bueno, todo lo que tú eres. ¿No? Tú eres pobre o rica. ¿No? Tú eres tal y tal clase social. ¿No? Permitirnos aceptar este presupuesto que el mundo se impone en nosotros es perder el contacto con la realidad básica, que es que nuestra mente está escogiendo dentro una, una variedad limitada de posibilidades, que se realizan con pasos que nosotros tomamos, pero que están disponibles de decidir qué tipo de vida tener, con quién, con qué nos identificamos en términos de valores básicos. ¿Vamos a colocar el peso de nuestra felicidad en dinero? ¿Sí? Si lo hacemos, entonces vamos en una dirección y no vamos en otra. ¿Sí? Es una decisión. Y aceptar este presupuesto que nosotros estamos aquí, encerrado por etiquetas que el mundo nos puso, nos, nos vela, vela uh -huh. nos vela el hecho de que la vida que nosotros tenemos no se no se termina con el pie. que nuestra vida no tiene que ser solo algo que hacemos basado en este cuerpo, que nuestra vida puede extender en todas direcciones, que quienes somos está permeado con otras personas que nos cambiaron que nos siguen cambiando con cada conversación, con cada situación que vivimos juntos, con cada comida, literalmente, nos están cambiando. Cuando actuamos de manera virtuosa con una persona, esta persona forma parte de todo el karma positivo que creamos y todos, todas las experiencias positivas que van a venir en vidas futuras, basado en el karma que hicimos con ellos. Esta persona forma parte de, de quienes somos. Y nosotros, al decidir cómo vivimos y qué identidad queremos construir, estamos decidiendo qué impacto tener en las vidas de los niños. Y es obviamente el caso con nuestras, nuestras personas cercanas. Pero es igualmente correcto con los que son dos pasos más allá de lo que vemos. En términos de, de, de las, los, las olas de efectos que tenemos en nuestro alrededor y podemos tomar una, un ejemplo muy ordinario que tú estás frustrando con una situación contigo misma sales, gritas a alguien por estar frustrado y esta persona se siente muy como lastimada porque no te hizo nada y tú le tratas así se pone muy triste, otra persona ve que esta persona está triste y empieza a hablar con esta persona, esta persona se enoja contigo por lo que tú hiciste por estar enojado con otra persona, y después tú encuentras a esta persona y te mira con una cara muy como disgustada, que tú hablaste a mi hermana así, ¿y qué te hizo? No te hizo nada. Y después tú tienes otro, ¿no? O esta persona se frustra y no te ve, pero ve a otra persona y... Como tú lo hiciste otra vez, como. ¿No? ¿Me explico? ¿No? Y estas son las, como las olas de efectos que tenemos. Pero de igual manera tenemos olas de efectos positivos. ¿No? Y nosotros podemos impactar nuestro entor entorno. En, en maneras mucho más vastas de lo que vemos pero regresando a, a, a la pregunta de si queremos tener una vida feliz es obvio que sí y de dónde viene la felicidad básica que buscamos una, una felicidad estable, profunda y no viene cuando nos vemos desconectados, es obvio, y no viene esta paz que buscamos, no viene cuando nos sentimos como, como aparte, aparte de, del medio ambiente, aparte de la naturaleza, aparte de la sociedad, aparte de nosotros con quienes compartimos el planeta no viene de esto y lo que viene de esta esta sensación de aislarnos son todas todo, todo el malestar toda la ansiedad toda la tristeza ¿sí? toda la competencia ¿sí? y el impulso de desconectar luego de haber desconectado entonces Entramos en, en esta relación muy dualística con las cosas que después queremos adquirir, porque nos sentimos como aislados de las cosas y queremos dominar o, o, o consumir o adquirir. Y de la misma manera con las personas en la familia, sentimos, nos sentimos esta, este flujo de cercanía, de intimidad de compañía, de, de amor, ¿no? al estar como desconectados, entonces tenemos resentimiento porque la persona no está dándonos esto que buscamos, o nos confundimos porque nos están como tratando así porque perdimos la conexión. ¿no? pero esto vino de nuestra actitud ¿sí? nuestro agarramiento a estas dos formas de yo ¿sí? porque tenemos la capacidad de fabricarnos una identidad compasiva al empezar a cultivar este potencial y, y aceptar y reforzar la, la claridad de nuestro entendimiento de que sí es parte, forma parte de quien soy. La compasión, la capacidad básica de ver el sufrimiento de otra persona y reconocerlo como doloroso y no querer que la otra persona tenga este dolor. Es completamente básico. No hay, no hay nadie escuchando que no está repleto de este potencial. Todos lo tenemos. Pero si enfocamos en otros aspectos, otros hábitos, otros impulsos que vienen y van, perdimos la, la oportunidad de estar formando una persona compasiva, esta posibilidad de ver nuestra vida como algo que extiende en todas las direcciones. Este cuerpo que tenemos es una base muy pequeña para lo que es una mente y de darnos cuenta que aún está este cuerpo. Ya está conectado y permeado por otros cuerpos con los cuales hemos intercambiado como partículas. ¿Sí? Cada animal, lo carne comimos, ¿Sí? forman parte de quienes somos. ¿Sí? Y luego de haber eh, sido matado, sido matado, ha estado matado, su conciencia fue ¿sí? a otro cuerpo. Estamos conectados con esta otra persona porque su ex-cuerpo está aquí, ¿Sí? su leche, ¿Sí? su carne. También del pie se están saliendo todo el tiempo muy, muy sutiles y finitos como estamos eh, respirando ¿no? se evapora y este agua va en otra dirección ¿no? exhalando e inhalando estamos intercambiando ¿no? oxígeno y esta impresión que tenemos de estar independiente. Si fuera correcta, entonces vamos con esto. no es correcto. No es nada correcto. Y vernos como independientes en el sentido de, de estar aislado y sólido e inherentemente lo que somos, nos impide todo los, el crecimiento que queremos tener, impide la liberación, impide la compasión que nos cura, impide la posibilidad de, de convertirnos en, en fuentes de bondad y felicidad y de transformación en las vidas de otros. Y a ver si podemos hacer una orientación corta. ¿Está bien? Es una visualización de expander. Nuestro entendimiento de, de quiénes somos y hasta dónde llega la, la vida que tenemos. Y podemos empezar... ...por sentir nuestro cuerpo como algo muy sólido. Y empezamos por sentir los puntos de contacto donde los pies están tocando el o el piso. De sentir el peso del cuerpo. De reconocer la impresión que normalmente tenemos que nuestro cuerpo existe como algo independiente que tiene fronteras muy claras que es nuestro y esta es la visión muy pequeña muy limitada No lo tenemos que ver así, de hecho, podemos reconocer que no tenemos aún un ápice. que nos pertenece absolutamente, inherentemente a nosotros, que cuando nacimos, nuestro cuerpo era mucho más pequeño que ahora. pasamos años cogiendo el tamaño que tenemos ahora debemos a todas las personas que nos prepararon comida a la mamá que nos alimentó con su leche, a los cocineros, a los que sembraron, a los animales que murieron. Este cuerpo es un recipiente de bondad. Y ya que sabemos que eventualmente Todos los elementos de este cuerpo se van a separar y regresar a tierra, agua, todos los minerales van a ir separándose cuando fallecemos. Así que no es inherentemente necesario que estos átomos estén aquí en nuestro cuerpo. Esto es un estado muy pasajero. Y al sentir lo mucho que recibimos simplemente porque tenemos un cuerpo humano, y al entender lo mucho que sufrimos por agarrar a lo que tenemos como nuestro, como yo. Podemos decidir ahora de ofrecer cada átomo de este cuerpo a otros, y podemos aspirar. de poder ofrecer a todos los seres en las direcciones, un átomo de nuestro cuerpo como una fuente que la fuerza de gravedad que nos encerra en este cuerpo, se suelta los átomos por cada átomo forma parte de la felicidad y bienestar y paz y bondad de cada persona que toca. Así que a los vecinos ofrecemos esta vida a todo el pueblo o la ciudad donde estamos, tenemos tantos átomos. todavía tenemos muchos que ofrecer y seguimos enviando como gran regalos de felicidad yo siento en un momento sutil de bienestar y relajar, soltando completamente cualquier identidad específica, reconociendo que la única identidad adecuada a lo que somos es amor.